Estás a punto de entrar al mejor canal de investigación y misterios en YouTube. Oxlack, investigador. Únete al team. Me gusta pensar que la luna está ahí, incluso si no estoy mirando. Albert Einstein la luna influye prácticamente en todo lo que sucede en la tierra. Desde las mareas hasta los ciclos físicos de los seres humanos, los animales y las plantas. Pasando por las condiciones climáticas imperantes en nuestro planeta. Y año con año se descubren y estudian otras. ¿Hasta qué punto estamos influenciados por la luna? Hoy les mostraré este misterio desde lo más común hasta la oscuridad de las profundidades de esto que es el iceberg de la luna. En la punta del iceberg tenemos algo que todos deberíamos saber, y es que la luna ejerce atracción sobre nuestro planeta, y es ella la que controla los océanos, provocando el ritmo de las mareas, algo que se conoce desde hace mucho tiempo. El clima y la luna empecemos a sumergirnos y descubramos que es posible conocer con anticipación el estado del tiempo si somos observadores de las fases de la luna en la región donde vivamos sin tener que recurrir a los sutiles cálculos meteorológicos Jean Michel Pedrazani detalla en su obra el lenguaje de la naturaleza que en la observación de la luna en la tercera noche si los cuernos de esta están afilados, claros y nítidos, es señal de buen tiempo. Y si son débiles y pálidos, habrá lluvia ligera y vientos fuertes. Esto, entre muchas otras observaciones. Las plantas y la luna La influencia de la luna sobre las plantas es indiscutible. Todos los jardineros saben perfectamente que hay que sembrar las legumbres durante el plenilunio antes de repollarse en lugar de entallarse, como la col y la lechuga. Ocurre lo mismo con las raíces, nabos, rábanos y zanahorias, Por el contrario, las plantas trepadoras como los chícharos y los frijoles se siembran durante la luna nueva. Los datos hasta este momento comienzan a ser desconocidos y cada vez más tétricos al igual que el frío fondo del iceberg. Enfermedades y la luna La influencia de la luna sobre nuestro organismo es bastante importante. Desde hace mucho tiempo los médicos notaron sin poder explicar un recrudecimiento de ciertas enfermedades relacionadas con las fases de nuestro satélite natural. Las complicaciones posoperatorias en particular ocurren frecuentemente en el periodo de la luna nueva. Es por eso que es riesgoso hacer operaciones en ese periodo. Otro ejemplo que resulta sumamente curioso es la estrecha relación entre la influencia lunar y la circulación sanguínea. Los barberos de la Edad Media siempre tomaban en cuenta las fases de la luna para practicar sangrías. La lunación también marca el ritmo del ciclo menstrual. Un estudio de 11.807 mujeres muestra que el flujo se presenta durante la media luna. Método anticonceptivo y la luna. Su inventor, el doctor Eus Jonas, ha establecido en efecto que el periodo fértil de toda mujer está ligado a la posición de la luna en su gentliaca de nacimiento. El doctor Jonas distribuía a sus pacientes diagramas que comprenden esta gentliaca y las fases de la luna, permitiéndoles así calcular los días en que son fértiles y los días que son estériles. Estos resultados supuestamente alcanzarán el 98% de exactitud, mismo porcentaje garantizado por el uso de la píldora, pero sin causar efectos secundarios. Activación paranormal Y la luna Dentro de las materias ocultas Como la brujería o los rituales Se cree que la luna Tiene poder de repercutir en hechizos O incluso de dar vida a seres inertes Este es el caso de los trolls Duendes o elfos Figuras de diversos materiales Que se les rinde una especie de culto Buscando obtener de ellos Buena suerte, salud Amor, dinero, entre otras cosas. Para activar a estos muñecos es necesario prepararlos con alguna sustancia y dejarlos a la luz de la luna llena por algún periodo. Después de hacer esto, el troll cobrará vida, por lo que tienes que mantenerlo con dulces, semillas, ron o algún tipo de alcohol y cigarros y estará listo para hacerte compañía. De igual forma ocurre con las tablas Ouijas, que al obtenerlas no tiene el poder de ser un instrumento para comunicarte con los espíritus, por lo que necesitas activarla. Igualmente con un ritual en el que la luna es la parte importante para darle el poder. Dentro de esta fase del iceberg también entran las reuniones de brujas, los rituales de sectas ocultos oscuros que se realizan a la oscuridad de la noche y a la luz de la luna es fiel testigo de la invocación de las fuerzas malignas y los seres de Bajo Astral. Nuestra Conducta y la Luna Hemos llegado a la fría profundidad del iceberg, en donde la Luna tiene una influencia perturbadora sobre las personas. Es aquí donde la luna parece tomar los cuerpos y provocar las más horripilantes situaciones. En el que la luna nos afecte, es parte del conocimiento del hombre, pero no sobre los límites. Por eso existe la expresión de lunático o lunática. Los suicidios y la mayor parte de los actos de violencia están igualmente sometidos a las fases de la luna. Se han identificado que los incendios provocados, los robos, las crisis de delirio y otras perturbaciones se presentan con mayor frecuencia en los días de plenilunio. Y si la luna actúa sobre la violencia individual, es normal que actúe también sobre la violencia colectiva. Por eso la luna es parte de la leyenda del hombre lobo, un terrible ser agresivo y salvaje que ataca a todo aquel que se ponga a su paso. Esto tras haber observado la luna llena y transformar su apariencia y carácter. Lo mismo ocurriría en la realidad con personas que no se transforman en bestias, pero que hacen que salga a su lado salvaje y violento. Seguramente un sinnúmero de asesinatos y actos crueles se han producido a partir de una de las fases de la luna. En este primer iceberg me he centrado en la influencia de la luna sobre la tierra y sus habitantes, pero esto es solo el principio ya que nuestro satélite natural esconde aún muchos datos e historias que se mantienen en la oscuridad del iceberg mismo, que exploraremos en el próximo video. Mi nombre es Oxlack Castro. Dale like a este video y déjame un comentario si te gustó. Y no te pierdas el próximo iceberg, donde te traeré información que posiblemente no conocías. La música de este video fue cortesía de Repulsive.